Muy buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a estar hablando de implementos y materiales y equipos que estamos usando en el laboratorio de química. Eh, para mayor eh, seguridad, cuando nos enfrentemos al mundo laboral y al mundo experimental, eh, vamos a tener en cuenta que en el laboratorio de química vamos a encontrar diferentes tipos de materiales que se clasifican, de, de, de elementos que se clasifican según el material de cuáles están compuestos. Eh, tenemos materiales de vidrio, materiales de porcelana y otros tipos de materiales, además de metal, plástico, que se encuentran en el laboratorio. En los laboratorios de química, el material más común es material de vidrio. Y básicamente el material de vidrio está eh, representado por un tipo de de material que se denomina vidrio pyrex este pyrex es una marca registrada una patente de elaboración de vidrio a partir de óxidos de silicio y de boro o silicatos y vamos a ver entonces a empezar con los materiales de vidrio y como les comentaba el material eh, o el material pyrex es una fórmula patentada la cual está compuesta por un 80% de óxido de silicio, eh, 4.2% de óxido de sodio, ácido óxido bórico, óxido de aluminio, óxido de calcio cloro, óxido de magnesio y óxido eh, hierro de estado de oxidación 3, óxido férrico. Ahí están las composiciones en porcentaje de masa del vidrio Pyrex. Eh, vidrio Pyrex o el, ese óxido de silicio forma un cristal. Eh, ortoédrico que al unirse con el óxido de, de boro, que es el otro que está más abundante, tenemos en mayor abundancia de óxido de silicio y segundo en abundancia de óxido bórico, va a formar un tipo de material amorfo eh, que le concede al, a ese vidrio o a ese licuado de cristales, es decir, una resistencia de acción de agentes físicos, como por ejemplo resistir a lo que es presión, a lo que es calor, y también a resistir a agentes químicos como, por ejemplo, todos los materiales corrosivos como ácidos, bases, etc. En el laboratorio, nosotros encontramos mayormente o mayoritariamente materiales de vidrio Pyrex de color transparente o incoloro, eh, pero también se pueden fabricar añadiéndole colorantes al vidrio o a la fabricación del vidrio. Otro tipo de material, eh, o de vidrio, de un color en particular, si lo ven aquí en la parte inferior derecha, es vidrio de color eh, ámbar. Y este tipo de vidrio se utiliza cuando, cuando las sustancias que vamos a almacenar allí, en este, en este dispositivo, son fotosensibles, mm. es decir, reaccionan con la luz del sol. Entonces, pues, tenemos que protegerlas y para ello usamos eh, este vidrio de color ámbar o de material ámbar que protege de cualquier tipo de entrada de fotones o de radiación ultravioleta a nuestra muestra o a nuestro compuesto que tenemos aquí adentro. Ahora vamos a ver entonces todo lo que son materiales de uso general. Eh, como les comentaba en un principio, estoy más que seguro que ustedes conocen alrededor del si no, 98% o 99% de todos los materiales que les voy a comentar acá. Esperemos eh, que así sea y que ya estén familiarizados con el uso y, como, y, y, el uso y el cuidado que hay que tener en el laboratorio de estos materiales. Tenemos en primer lugar, todos estos materiales están hechos de borosilicato. ¿no? De, Pyrex, óxido de boro y óxido de silicio. En primer lugar, tenemos los tubos de ensayo. Hoy está su nombre en inglés, test tubes. Estos tubos de ensayo son de forma cilíndrica. Por lo general, son redondeados en la parte de abajo y tienen una boca arriba que está abierta. Y su forma está pensada para evitar que se pierda masa y que nos permita más un espacio visual mayor para contemplar o para observar o registrar las reacciones que ocurren allí los tubos de ensayo entonces eh, se utilizan para experimentos donde se requieren pequeñas cantidades de reactivos y de manera cualitativa aquí en los tubos de ensayo muy probablemente vamos, no vamos a poder realizar mediciones cuantitativas de una reacción química simplemente es para observar eh, experimentos y para ensayar de manera cualitativa. Reacciones que involucran un cambio de color, formaciones eh, de cristales en los tubos de ensayo es fácil observarlas. Si, re si recuerdan la clase anterior, en eh, normas de seguridad del laboratorio, un tubo de ensayo jamás debe apuntársele a una persona de manera directa. Siempre que estemos realizando reacciones químicas en el laboratorio, el tubo de ensayo debe estar en un ángulo de 45 grados, más o menos, apuntando en dirección donde no se encuentre ningún ser humano. El siguiente material del cual vamos a hablar, o del cual vamos a estar hablando, es... Eh, los vasos de precipitado, que también se conocen con el nombre en inglés de Beakers. Eh, son cilindros de fondo plano para la estabilidad, mayor estabilidad, eh, son de gran diámetro, y sirven básicamente para contener sustancias. Eh, arriba tienen un pico en, en la parte superior, sirven para traspasar líquidos de un recipiente a otro. Eh, también podemos preparar algunos reactivos allí en el, en el vaso de precipitados, pero teniendo en cuenta que el volumen, eh, eh, al ser muy ancho, vamos a tener poco control del menisco, de, del, del líquido que lo contiene. Entonces, el volumen va a ser un poco inexacto. Por lo general, se utiliza para reacciones cualitativas, en donde también eh, eh, requerimos eh, observar de manera visual lo que está sucediendo y no de manera cuantitativa. Otro tipo de material de laboratorio eh, son los vidrios de reloj, los cuales vamos a estar usándolos bastante, son... Eh, están hechos de vidrio, pero este vidrio no soporta altas temperaturas, máximo 150 grados. Eh, y lo vamos a utilizar para, pecar, para pesar pequeñas cantidades de, de sólidos. Y también lo podemos usar como una tapa del vaso de precipitados, siempre que una tapa no hermética. Que está una, una capa que le colocamos encima del vaso de precipitados para evitar que entre en contacto con algunos vapores. Y también, bueno, eh, para evaporar pequeñas cantidades de líquidos cuya temperatura de ebullición no supere los 150 grados centígrados. Si tenemos sal y agua, aquí sí podemos realizar el, la evaporación del agua. La temperatura de ebullición del agua, una atmósfera de presión es más o menos 100 grados centígrados y el vidrio resiste hasta máximo 150 son un poco sensibles a la presión, si los dejamos caer de una distancia de más de 5 o 6 centímetros se rompen. Así que hay que tener eh, precaución en, al usarlo. Otro tipo de eh, material de laboratorio son de los agitadores de vidrio. Eh, son utilizados para agitar líquidos dentro de bien sea tubos de ensayo, vicker les meyers, eh, son ayudantes para mezcla por eh, vibración, y están hechos de, bueno, el vidrio que es material inerte que no reacciona con eh, los componentes químicos de la mezcla que yo tenga, dado está que de momento el único compuesto o el único, la única sustancia la cual reacciona fuertemente con el vidrio y lo empieza a reaccionar con el ácido fluorhídrico HF. Entonces, siempre que nosotros tengamos ácido fluorhídrico, no podemos usar materiales de vidrio, porque el ácido fluorhídrico tiene una reacción con el vidrio y empieza a romperse o a eh, dilatarse el vidrio. Entonces, siempre que vayamos a usar ácido fluorhídrico HF, tenemos que usar contenedores de plástico o de polímero, eh, cual sí contiene y no permite que el ácido fluorídrico reaccione. En este caso, tenemos entonces a, eh, el primer material con el cual estamos trabajando bastante en el laboratorio, el matraz de Lindmeyer, el frasco de Lindmeyer. Está hecho de forma cónica. Eh, y sirve para contener líquidos, permite calentar sustancias debido a que su base es bastante amplia y su, eh, su, su parte superior es un cilindro más angosto, lo cual evita perder vapores eh, rápidamente. Entonces, debido a su base amplia, su base plana amplia, el matraz de Lean no sirve para calentar sustancias o reacciones químicas que involucren calor reacciones endotérmicas que para las cuales tenga, eh, tengamos que proporcionarle calor para que se, den a cabo, se lleven a cabo. Perdón. Cuando el matraz eh, o, o el matraz de Lenne tiene un desprendimiento lateral, eh, se llama matraz de desprendimiento lateral o simplemente lo denominamos kitasat. Eh, ven en la parte derecha, tenemos un Lenne y aquí tiene un desprendimiento lateral este quitasato se utiliza cuando vayamos a hacer filtraciones a vacío con un eh, embudo de de Buchner, que requiera que aquí se esté generando un vacío a través de una bomba de vacío lo que va a hacer que el embudo se, eh, que la sustancia que yo quiera filtrar se filtre más rápidamente además de eso también lo podemos usar para trampas de vapor otro tipo de material el cual no estaba no está contemplado eh, originalmente aquí dentro de, los materiales de, de estos materiales de vidrio porque es un tipo de material que utilizamos para hacer medidas volumétricas es el matraz aforado. El matraz aforado es un poco diferente al matraz del Lenmeyer. La diferencia es que si notan aquí en la parte, en la parte que estoy haciendo el recuadro tiene una muesca o una línea que me indica que este matraz mide en esa, en esa línea, o sea, si está lleno hasta este punto, mide exactamente 100 mililitros. Este es para medir volúmenes exactos, y si conozco el volumen exacto, puedo preparar disoluciones. Entonces los matraces aforados me sirven para, entre otras cosas, preparar disoluciones. Vamos a ver ahora... Eh, los balones de fondo plano. Los balones de fondo plano son equipos equipo química de, de, Tienen un fondo que es plano que me permite estabilizarlo en una superficie plana. Entonces, esto lo puedo colocar sobre una plancha de calentamiento sobre un triángulo de porcelana y permite calentar. Entonces, su forma redonda o su su disposición eh, esférica permite que lo que se caliente aquí se caliente de manera uniforme dado que el calor eh, se va a distribuir de manera uniforme y lo que yo quiera calentar en el balón de fondo plano o fondo redondo eh, se va a calentar de manera uniforme y se emplea para reacciones que requieren eh, calor. Hay una variación de los balones de fondo plano y son los balones con cuello o con bocas. Este es un balón, este que les apunto aquí, es un balón de dos bocas. Y este que está acá a la derecha indicado, es un balón de tres bocas. Como dato curioso, en Estados Unidos es eh, ilegal poseer un balón de fondo plano con tres bocas porque se utiliza mayormente para la fabricación de metanfetamina, eh, cristalizaciones de drogas y, y otras cosas. Entonces, ninguna persona, a menos que trabaje en el campo, en el campo de la química de laboratorio, es permitida que posea en su casa, con su propiedad, un balón de fondo plano con tres bocas. Ahora tenemos los balones de fondo redondos. Estos, a diferencia de los de fondo plano, no, no tienen estabilidad al colocarlos sobre una superficie. Entonces, eh, requieren bien sea de una manta de calefacción para, para calentarlos. Una, un dispositivo de este estilo, que los, una camisa de calefacción, que los, eh, en el cual va introducido el, el balón de fondo redondo. Y también permite un calentamiento uniforme. Eh, este que estoy viendo en pantalla es un balón de fondo redondo con desprendimiento lateral. Por aquí un, un desprendimiento lateral. Este desprendimiento lateral sirve para ser conectado con un condensador. Y este tipo de balones con desprendimiento lateral se utiliza para reacciones que involucran cambio de fase. Es decir, cuando un líquido... Eh, bueno, en cambio, fase de ebullición, cuando un líquido pasa de estado líquido a estado gaseoso, si esto está tapado por aquí, eso va a forzar que el gas pase por eh, este prendimiento lateral y si está conectado a un condensador, pues allá se va a condensar. Estos también pueden ser de varias bocas, de dos bocas. Otro tipo de material, el cual utilizamos en el laboratorio, es el embudo. Se utiliza para canalizar líquidos de un recipiente de boca más grande a un recipiente de boca más angosta o boca estrecha. Lo utilizamos mayormente para filtración. El embudo que tenemos en la parte izquierda, existen variantes. En la parte derecha tenemos el embudo de decantación. Este que está aquí en el medio, perdón, en el embudo de decantación, el cual me sirve para separar eh, líquidos inmesibles. Yo Aquí tengo una mezcla de agua y aceite, eh, por diferencia de densidad. El aceite que tiene más masa molar que el agua se va a ir a la parte de abajo y por la llave que tiene este embudo, yo puedo separar eh, los líquidos que no se, no se mezclan. El otro tipo de embudo, aunque este no, hace, no es de vidrio, sino de porcelana, es el embudo de Buchner, que les comentaba que se utiliza junto con el quitosato para realizar filtraciones a vacío. Eh, en este embudo yo aquí coloco la sustancia que está húmeda, o la mezcla sólida, la muestra sólida, y si esto está conectado al quitosato, y el quitosato está conectado a un vacío, eh, esto rápidamente va a secar o va a filtrar lo que esté aquí en el embudo de Buchner. Como dato curioso, también les comento que en la cultura general, el símbolo del embudo eh, invertido hace referencia a eh, locura. Entonces, eh, si ustedes han leído o han visto el maravilloso Mago de Oz de Frank Baum, van a encontrar ahí que eh, el personaje del hombre de Ojalata tiene un embudo invertido en la cabeza. No sé si lo notan aquí. Ahí está el embudo invertido en la cabeza. Y eso significa o quiere decir que ese personal eh, padece de trastorno de locura. Como manera de cultura general. Sigamos entonces con los materiales de laboratorio. Tenemos el tubo refrigerante. O como se conoce... Eh, popularmente como condensador. El condensador permite, a través del de, eh, contacto de, la de las paredes del condensador, eh, condensar o pasar de fase, de fase gas a fase líquida eh, los gases que son sometidos a este dispositivo. El condensador eh, tenemos de diferentes tipos y eh, con diferentes nombres, el más común que vemos en el laboratorio es el condensador de LIVIC. Este condensador de LIVIC, eh, si ustedes recuerdan el palón con desprendimiento lateral, el palón de fondo redondo con desprendimiento lateral, si acá estamos calentando y esto está tapado, esto va a forzar que por la temperatura de ebullición que alcanza el líquido que está acá, o si aquí tenemos una mezcla de líquidos que tiene diferentes puntos de ebullición, el primero que va a salir es el que tiene menor punto de ebullición y al salir, por el, al salir por aquí, por el tubo de desprendimiento lateral entra en contacto con el cilindro interno del condensador y el, la parte exterior o la camisa del condensador está en un flujo constante de refrigerante, en este caso agua a temperatura ambiente y eso va a hacer que el gas al estar en, estar en contacto con las paredes del condensador que están más frías base de estado gaseoso, estado líquido, y por acá entonces voy a recoger eh, líquido. De, de esa manera estoy condensando. Hay diferentes tipos, como les comentaba, el del IBI que es el más común, tenemos oh, oh, el condensador, condensador simple, tenemos el condensador de Rosario o de Allin, cual tiene diferentes formas, la cual está permitiendo más contacto del gas con, los, con las paredes del condensador. Y o tenemos un condensador en forma de espiral o condensador de graham. El cual permite inclusive más contacto del de gas con las paredes o con la camisa. Con la camisa del condensador, con el refrigerante. Existe una variante y es el dedo frío que también se utiliza para condensar. Pero cuando, tenemos, eh, eh, cuando podemos introducir este dedo frío en, en una en eh, una sustancia que tiene un punto de, de congelamiento bastante bajo, como por ejemplo eh, gas carbónico, hielo seco o nitrógeno líquido. Tenemos por otro lado el tubo de Tiel, que se utiliza para medir punto de fusión de ciertos sólidos que introducimos en un tubo capilar. Yo les ilustro cómo funciona o cómo es el, el montaje del tubo de tierra. En la parte de la derecha ustedes están viendo el tubo de sujetado por una pinza. Eh, se tiene que calentar por la parte derecha, por la parte que... O sea, se tiene que calentar lateralmente, haciendo que el flujo de, del líquido que está aquí adentro, puede ser agua o puede ser glicerina, tiene que ser un líquido con un punto de ebullición bastante alto y que nosotros sepamos que el, eh, la temperatura de fusión del sólido que nosotros queremos calcular está dentro de o está por debajo del punto de ebullición de el líquido que estamos usando como eh, operador de la temperatura o como transportador de la temperatura entonces en el tubo de piel lo llenamos en este caso aquí está lleno al pa parecer de aceite que tiene un punto de ebullición bastante alto aquí en la parte izquierda eh, tenemos la representación esquemática, lo llenamos con aceite o lo llenamos con un líquido, con un punto de evolución alto, y en él vamos a introducir, eh, primero que todo, un termómetro, que me va a registrar la temperatura, y en él vamos a introducir un termómetro, eh, ¿qué pasa acá? Vamos a introducir eh, un termómetro. El cual va a registrar la temperatura. Y ahí sabemos la temperatura a la cual está el líquido. Dentro del líquido, vamos a, en una operación eh, paralela, vamos a tomar un capilar de un tubo parecido a un tubo de ensayo de un diámetro bastante pequeño, y lo vamos a, a llenar con ese sólido que nosotros queremos calcularle punto de fusión. Entonces lo llenamos con el sólido, lo sellamos con un mechero, dado que, que no entre en contacto con el, material, con el líquido, lo sellamos por el otro extremo y lo amarramos al termómetro y lo introducimos en el tubo de tierra. Eh, el termómetro está registrando la temperatura del líquido y al ustedes observar que el sólido pasa de estado sólido a estado líquido, ustedes registran la temperatura y esa será la temperatura de fusión, de paso, de, paso de estado sólido a estado líquido, de ese sólido problema al cual yo les quería determinar el punto de fusión. ¿Está claro ese procedimiento? Se, esto ustedes lo harán en química orgánica cuando ustedes intenten identificar o alucidar sustancias. Eh, si el profesor le da un sólido, ustedes eh, deberán calcular su temperatura de fusión utilizando un tubo de tierra. Luego por tablas comparan la temperatura de fusión de su sólido con temperaturas de fusión de especies orgánicas y podrían ustedes decir de qué sustancia se trata. Seguimos con los materiales de laboratorio. Tenemos por otro lado el desecador un recipiente que consta de dos compartimientos, el compartimiento inferior eh, del recipiente, la parte de aquí está llena, o la llenamos con material higroscópico, material que absorbe agua del ambiente, como por ejemplo eh, sal, sal pura, o eh, silica gel, dióxido de, de silicio también, y aquí en la parte de arriba colocamos el material que yo quiero secar, un material que sé que está húmedo, porque tuvo un contacto con agua y quiero que se seque. Entonces también lo, lo coloco aquí en la parte de arriba y el, la diferencia de la humedad va a hacer que las moléculas de agua que están pegadas a mi material húmedo pasen o vayan a la parte higroscópica del desecador. Un ejemplo particular de un desecador podría ser cuando ustedes se le cae el celular en agua, lo meten en arroz, dado que bueno, arroz crudo, dado que el arroz es higroscópico también, por eso es que cuando ustedes cocinan arroz, el arroz se infla y eso lo que está haciendo es absorber la humedad del el celular o del sólido, la está transfiriendo de allí a el material higroscópico. Por otra parte, tenemos materiales de vidrio todavía, pero de uso volumétrico. Hay diferentes tipos de material de uso volumétrico. Ya les voy a comentar entonces de qué, o de qué tipo de material se trata. En un momento. Listo, entonces empezamos con el primer tipo de material volumétrico. Este material a diferencia de... Eh, los materiales que les de vidrio que les comenté anteriormente, sí lo podemos usar para medidas cuantitativas, dado que contiene o, o tiene marcas que me indican con mayores altitudes los niveles de volumen del líquido. Entonces, en primer lugar tenemos la probeta graduada, y es un dispositivo cilíndrico eh, que está compuesto de una base que le genera o que le confiere mayor estabilidad, eh, tiene marcas que me están indicando el nivel de volumen del líquido que lo contiene y en su parte de arriba tiene un pico que me va a servir para traspasar líquido de esta probeta o cilindro graduado a otro tipo de sustancia, de otro tipo de material, perdón. Por otro lado tenemos otro tipo de material volumétrico, en este caso estamos hablando de las pipetas. O pipetas, eh, o pipettes. se utilizan para medir y transportar volúmenes de líquidos de un recipiente o un contenedor a otro contenedor. Existen diferentes tipos de pipetas, las que encuentran ustedes en los laboratorios de eh, biología molecular o laboratorios de, donde hacen cultivos de, de, de bacterias, eh, tenemos entonces la micropipeta, eh, la cual mide volúmenes en, en niveles de micromililitros. Estas micropipetas eh, son electrónicas, tienen ahí unos niveles y ustedes, al marcar el nivel, presionar acá la, la llave, va a absorber esa cantidad exacta de mililitros y nos sirve para transportar volúmenes de, allí, de un lado a otro, a otro lado. Tenemos la pipeta más común que la que ustedes ven en el laboratorio, que son las pipetas serológicas o pipetas graduadas también. Eh, son pipetas que me permiten de alguna manera medir el volumen. En este tipo de pipetas debo usar, y eso se me olvidó comentarles en la clase de seguridad en el laboratorio, debo usar un auxiliar de pipeteo. El auxiliar de pipeteo es un dispositivo bien sea una pera de succión, bien sea un eh, auxiliar de pipeteo, o una jeringa que cree vacío, al, que la vamos a conectar al extremo superior de la pipeta. Introducimos la pipeta en el líquido que nosotros queremos eh, recoger el volumen, aplicamos la presión negativa o la succión acá, y el líquido empieza a subir, empieza a subir. Una vez nosotros determinamos que ese es el volumen que nosotros queremos, suspendemos acá la la presión negativa, la succión o el vacío que estamos creando y podemos transportar, sacar la pipeta de allí y llevarla a otro lugar y podemos entonces eh, transportar el líquido de un lado a otro lado. En un laboratorio de química y una buena práctica de laboratorio el estudiante jamás deberá pipetear con la boca porque una opción es pegar la boca aquí y generar una presión negativa, lo cual va a absorber el líquido. Pero, si nosotros estamos absorbiendo, por ejemplo, ácido sulfúrico o ácido clorhídrico, estos líquidos tienen una presión de vapor baja, y hay ácido sulfúrico y ácido clorhídrico en forma de vapor, por encima de la fase líquida, y al nosotros realizar la succión, vamos a estar succionando, o ingresando a nuestros pulmones, a nuestras vías respiratorias, esas sustancias corrosivas de allí. Entonces, el estudiante de química jamás deberá pipetear con la boca. Se recomienda que inclusive si es agua, jamás la pipeteen con la boca. Otro tipo de pipetas que nosotros nos encontramos en el laboratorio son las pipetas volumétricas. Que son pipetas que tienen un volumen exacto. Por lo general están marcadas por la parte de afuera con el volumen exacto que miden. Y en la parte de arriba tiene una muesca. Indican... El volumen que está midiendo nosotros lo que hacemos es eh, un auxiliar de pipeteo generar la presión negativa o la succión y esperar a que el líquido ascienda hasta la marca una vez ascendió hasta la marca eh, el líquido ya nosotros podemos decir que tenemos en la pipeta volumétrica en si en este caso esta que le estoy mencionando acá tendríamos exactamente 25 mililitros las pipetas volumétricas tienen un indicador de eh, sensibilidad, esta mide 25 mililitros, más o menos 0,03 mililitros. Y otro tipo de pipetas que también nosotros encontramos en el laboratorio, o que también usamos a menudo, son las pipetas Pasteur, o pipetas de presión. Estas pipetas son, eh, por lo general son de plástico, y nosotros antes de operarlas, o antes de medir el volumen, lo que hacemos es, aplicar una presión aquí en, en el bulbo para hacer que se desplace líquido y se desplace gas hacia afuera. Introducimos la pipeta con el bulbo presionado en el líquido y vamos a liberar, liberar perdón, eh, lentamente el bulbo para permitir que el líquido ascienda por la pipeta. Pacteo. Luego lo que hacemos es transportar, o transportar el volumen de allí a otro recipiente, si, es, si ese es el de la pipeta pasteur. Recordarán ustedes que la pipeta pasteur está hecha de plástico, por ende no podemos usarla con materiales corrosivos. Por otro lado, tenemos la bureta. Y las buretas son eh, dispositivos para medir volúmenes y para disponer o Traspasar volúmenes a otro de, a, de manera más exacta a otro tipo de contenedor. Las pipetas poseen una llave que permite el paso de líquidos, en este caso que no sean viscosos. Un líquido viscoso se va a quedar atrapado en las paredes de la bureta. Entonces, la bureta, perdón, de las buretas tenemos dos tipos. La más común es la de geyser. Y la menos común es la de Mohr. Ambas pipetas funcionan para... tienen la misma operación, simplemente que la pipeta de Mohr, que es la que ustedes observan en la parte izquierda, esta pipeta de Mohr lo que tiene... Eh, un momento, la pipeta de Mohr. Lo que tiene aquí en esta, en esta tapita es una esfera de cristal al cual yo, al enroscar la tapita, Estoy haciendo que la esfera suba y tape o suspenda el paso del líquido y al desenroscar la tapa, hago que la esfera baje y permita el paso del líquido. Esa es la diferencia de la pipeta Moore con la pipeta Gaitler. La pipeta Gaitler o la pipeta más común que nosotros vemos en el laboratorio, tiene una llave de paso. Tiene una llave de paso, la cual al estar de manera vertical va a comunicar eh, el el líquido de un lado a otro y va a permitir que pase a nosotros cerrar la llave o colocarla de manera horizontal esta llave de paso lo que hace es colocar el conector de manera horizontal y no va a permitir que pase líquido al colocarla nuevamente de manera vertical el conector lo que hace es colocarse de manera vertical y permitir el paso de líquido ahora aquí quiero enseñarles eh, en el laboratorio cómo se usa o cuál es el correcto uso de una, de una bureta para usar una bureta ustedes primero deben identificar eh, su mano más hábil si ustedes son derechos o son izquierdos antes de usar la pipeta lo primero que debo hacer es limpiarla entonces siempre que me entreguen a mí una pipeta en el laboratorio yo tengo que tomar agua destilada y agregarle cierta cantidad de agua destilada a la pipeta más o menos hasta tres cuartos una vez esté llena con agua destilada, lo que voy a hacer es a inclinar la pipeta de manera casi horizontal y permitir que el agua llegue eh, a la mayoría de las paredes de la pipeta. Una vez el agua ha llegado allí, empiezo a girar la pipeta para hacer que el agua eh, entre en contacto con todas las paredes de la pipeta y desecho esa agua. Esa es la primera instrucción de la pipeta. Limpiarla, lavarla. Siempre que vayamos a usar una pipeta lo primero que tenemos que hacer es limpiarla. Luego tengo que ambientarla. Para ambientar la pipeta voy a necesitar un poco o un poquito de la disolución que voy a usar. Por ejemplo aquí estoy utilizando una disolución de ácido sulfúrico 0,1 molar. Lo que hago es tomo un poco de esa disolución, se la agrego a mi pipeta le agrego mi pipeta un poquito y abro la llave de paso. ¿Eso para qué? Para ambientar el, todo el entorno de la pipeta, va a tener solamente ácido sulfúrico. Primero la lavé con agua pura, con agua destilada, perdón luego la, la, la ambiento con ácido sulfúrico. Ahora bien, una vez ya ambientada la pipeta, con la llave totalmente cerrada, voy a proceder a llenarla. Para proceder a llenar la pipeta, lo que tengo que hacer es ubicarme al nivel máximo donde la voy a llenar. Por lo general, las pipetas nosotros las montamos en un soporte universal. Entonces, si está montada en el soporte universal, lo que hago es bajar el soporte universal con la pipeta a nivel del piso y allí llenarla. He notado en algunos laboratorios que hay estudiantes para llenar la, la bureta, lo que hacen es subirse en el banco, subirse en el mesón y desde allá arriba llenar la bureta eso es una mala práctica de laboratorio, ustedes lo que tienen que hacer, si no alcanzan allá arriba si no alcanzan al tope, lo que hacen es bajar la bureta a nivel del piso y llenarla ¿cómo se llena la bureta? si el, la boca del recipiente que tiene el líquido que, yo la, que voy a necesitar es más grande que la boca de la bureta lo que necesitaría entonces sería un embudo recuerden que el embudo es el que me sirve para traspasar líquidos de un recipiente de una boca más grande a una boca más pequeña. Entonces para ello requiero un embudo y requeriría entonces, ya puedo añadir la disolución con la cual yo quiero llenar la pipeta, la bureta. Una vez llenada la bureta hasta el nivel que yo quisiera, que yo quiero llenarla, lo que tengo que hacer es ubicar si mi mano diestra o mi mano, cuál es mi mano más hábil, si mi derecha o mi izquierda. Para los que son derechos, lo que van a hacer es a tomar, a pararse enfrente de la bureta. Si esta, esta está ubicada para un derecho. Se paran enfrente de la bureta y pasan su mano izquierda por detrás de la bureta. Y con su mano izquierda van a operar la llave. ¿sí? Con la mano izquierda van a abrir y cerrar la llave por detrás, con la mano detrás de la bureta. Y su mano derecha va a estar sosteniendo. Acá abajo, eh, el recipiente al cual, en el cual yo estoy echándole el líquido. Voy a subir esta imagen un momento para indicarles de mejor manera cómo es que se debe realizar. Entonces voy a buscar otra imagen de acá arriba. Voy a buscar un... Bueno, me voy a llevar el embudo también. Voy a llevar el embudo para la uberta. Voy a llevar el embudo para acá. Más pequeñito. Y me voy a llevar también el en Más atrás del en Vamos a llevarnos... regresamos a donde está la bureta. Y está. ok, tenemos el LMAGE, vamos a traer la bureta para arriba. Listo, vamos a colocar aquí el LMAGER un poco más pequeño. Y esta manera aquí, generalmente tengo un montaje aquí de la. Ok, entonces en la parte derecha de su pantalla o de su dispositivo están viendo el montaje, Esto puede ser un montaje de titulación, la reacción ha sido base. Entonces, como les decía, primero eh, limpio la bureta, luego la ambiento con el, la disolución que yo quiero utilizar y luego voy a traspasar eh, disolución utilizando un embudo y llenarla hasta el volumen que yo quiera. Luego, me ubico enfrente de la bureta y con la mano izquierda la paso por detrás de la bureta. Estando enfrente, simplemente lo que, lo que hago es tomar la mano y girarla por detrás de la bureta. Y tomarla con el dedo índice y el dedo anular por la llave. ¿Sí? Con estos dedos voy a, voy a tomar las la llaves y puedo accionar la llave girándola de un lado hacia otro. Con la mano más hábil, que es la, si en este caso es la mano derecha, lo que tengo que hacer es tomar o sujetar el Ellen Major, que es en donde está ocurriendo la reacción de titulación. ¿Por qué con la mano derecha o la mano más hábil? Porque este Ellen Major tengo que estar agitándolo constantemente. Entonces, la mano más hábil va a estar agitando el Ellen Major para mirar lo que ocurre en la reacción. Y la mano menos hábil o la mano izquierda, va a estar operando la llave. La llave es muy sensible, así que en cualquier momento ustedes pueden cerrarla. ¿Dónde se utiliza la bureta? Un tipo de reacciones de neutralización. Ustedes sabrán, o ustedes eh, habrán visto alguna vez, que el ácido clorhídrico, HCl, más el hidróxido de sodio, generan una reacción química para formar cloruro de sodio más eh, agua listo entonces supongamos que yo quiero eh, valorar cuánto ácido clorhídrico hay en una muestra de material entonces lo que yo hago es si no, si no conozco la cantidad de ácido clorhídrico lo que hago es agrego el ácido clorhídrico aquí en mi Erlenmeyer y le agrego unas gotas de fenolftaleína o, in, o indicador este indicador lo que va a hacer es, la fenoltaleína es, cuando hay exceso de hidróxido de sodio, la fenoltaleína pasa de estado de color incoloro a rosado o púrpura vibrante. Entonces, si yo quiero conocer la cantidad de ácido clorhídrico que había aquí, agrego en la bureta hidróxido de sodio de una concentración conocida, un molar, por ejemplo. ¿Sí? Lo lleno con, ácido, con hidróxido de sodio un molar y empiezo a adicionar, o a abrir la llave, para que empiece a caer hidróxido de sodio en mi disolución de, de concentración desconocida que tiene un indicador. Entonces, una vez la reacción, o en la reacción este empieza a estar en exceso, la disolución que está acá abajo empieza a cambiar de color, empieza a colocarse de color rosada o púrpura. Allí suspendo el paso del líquido, Mido cuánto líquido le hallé y por estequiometría sé cuánto es la cantidad de hidróxido de sodio que reaccionó con el cloruro y por ende con el ácido clorhídrico, perdón, y por ende conoceré la concentración del ácido clorhídrico que había aquí inicialmente. Sigamos. Hay otro tipo de material de vidrio: es el pignómetro que sirve en un laboratorio para medir la densidad de ciertos líquidos. El pignómetro es un dispositivo cuyo volumen es conocido, y lo que yo hago es llenarlo, llenar mi líquido de densidad desconocida, llenarlo con el volumen conocido, digamos que esté es 5 mililitros, o 10 mililitros, y lo que hago es, primero, peso el picnómetro seco, sin nada dentro Y ahí tengo entonces la masa del espinómetro seco. Luego lo lleno con el, la sustancia desconocida. Entonces lo lleno con la sustancia desconocida. La sustancia de X. Que esta es. Mide el X y el espinómetro. Y al hacer la resta. Yo voy a tener la masa de la sustancia desconocida. Con la masa de la sustancia desconocida. Y el volumen de la sustancia desconocida. Que yo le agrego que es un volumen conocido yo puedo calcular la densidad de la sustancia desconocida. Con este valor yo puedo, eh, de alguna manera, determinar las propiedades de esta sustancia. Yo puedo pasar, hablar de qué sustancia es. la único es que necesitan una balanza analítica o balanza lo suficientemente sensible para medir la masa exacta de, estas, de este líquido o de la, del sistema de picnómetro Por otro lado, tenemos un dispositivo que también me mide la densidad pero de manera automática se conoce como densímetro o hidrómetro, y este es un dispositivo que yo introduzco en el líquido de densidad desconocida y él por eh, desplazamiento de unas bolas de plomo que tiene aquí adelante, yo sé por desplazamiento cuánto será la densidad de la sustancia desconocida por otro lado tenemos eh, todo lo que es material de porcelana en el laboratorio, de aquí, de estos materiales ya yo les había hablado, del embudo de Buchner, que es que está en la parte derecha abajo, el embudo de Buchner sirve para medir la, el volumen, perdón, para, sirve para eh, filtrar al vacío utilizando el quitosato. Dentro de los materiales de porcelana, la, lo de los cuales quiero yo hablar, es que su característica o su material hace que sean Altamente resistentes al calor. Por ende, un material de porcelana puedo yo someter o puedo yo realizar reacciones químicas que superen fácilmente los 1000 grados centígrados. En la parte izquierda arriba tenemos el crisol. El crisol es un tipo de material de porcelana que me permite realizar reacciones que involucren carbonización. Allí introduzco la muestra que se va a quemar o que va a estar, eh, que va a estar en contacto con una alta fuente de calor. Y lo que va a quedar ahí en el, va a ser el resultado o residuo de mi reacción química. Tenemos en la parte de abajo el triángulo de porcelana, que es un dispositivo que utilizamos junto con el trípode para hacer un montaje de calentamiento. En la parte de la derecha, arriba, tenemos el mortero. Y el mortero, como su nombre lo indica, sirve para macerar o para triturar, para aumentar la superficie de contacto de ciertos sólidos. Por otra parte, también entonces, tenemos los materiales de laboratorio que no son de porcelana. Allí entran todo, todo tipo de material de laboratorio hecho de material diferente a vidrio o a porcelana. En un, por un lado tenemos en la parte izquierda ar arriba, tenemos eh, una plancha de calentamiento con agitación. Estas planchas de calentamiento son bastante útiles porque me permiten controlar la temperatura de la reacción. ¿sí? Aquí con esta perilla yo puedo operar eh, la temperatura a la cual yo quiero que esta plancha alcance y por ende por equilibrio térmico. La misma temperatura de la plancha va a ser la misma temperatura del cristal y va a ser la misma temperatura de el, la disolución que está allí o de la reacción química que yo estoy monitoreando. Hay unas planchas de calentamiento que además tienen un pequeño dispositivo de porcelana una, que parece una píldora o una pastilla que dentro tiene eh, polos magnéticos. la Introducimos esta, esta píldora, es inerte, o sea, no va a reaccionar con mi sustancia, con mi reacción, no va a generar ningún tipo de entrometimiento eh, con mi reacción. Yo la agrego dentro de eh, la reacción. Si yo aquí requiero que mi reacción re, eh, se esté moviendo constantemente, le activo otra perilla a mi plancha de calentamiento y lo que va a hacer es empezar a girar esa pastilla y hace que la reacción empiece o que la disolución empiece a estar girando constantemente agitándose constantemente en la parte de acá abajo tenemos tubos Eppendorf, estos tubos Eppendorf son bastante utilizados en biología molecular para muestras serológicas cuando necesitamos realizar centrifugados de muestras de sangre etcétera, utilizamos este tipo de tubos, se denominan tubos de Eppendorf. De Dependor. Eh, son de este estilo se utilizan para eh, centrífuga otros elementos de laboratorio del cual no les había hablado son este tipo de pinzas que son pinzas especiales para tubos de ensayo eh, son unas pinzas eh, que están cruzadas al yo generar presión en estos lados lo que voy a hacer es abrir la pinza y voy a liberar el tubo de ensayo al soltar la presión lo que voy a hacer es cerrar la pinza y presionar el tubo de ensayo. En la parte de acá arriba, lo que le estoy encerrando en un triángulo, es un auxiliar de pipeteo de succión más conocido como pera de succión. Esta pera de succión, por aquí, por esta parte que le estoy indicando, va conectada a la pipeta como este porro, aquí por esta parte va conectada a la pipeta va conectada a la pipeta y yo lo que hago es, aquí tiene un botón o un una bola de, de vidrio dentro de un dispositivo de caucho y al yo presionar ese botón o el, esa A lo que voy a hacer es liberar la presión y yo puedo presionar con la otra mano o con la misma mano la, la esfera de caucho suelto la A y estoy generando un vacío allí, una presión negativa si yo quiero extraer el líquido si la pipeta está conectada o con, está dentro de un líquido, yo presionar el botón y de acá, o el botón que está aquí, lo que hago es empezar a abrir la presión y el líquido empieza a ascender por la pipeta. Una vez yo, yo quiero, o yo determino el volumen que quiero eh, succionar, simplemente suelto este botón y ya la, puedo traspasar el volumen de, de este lado a otro lado. Para expulsarlo, simplemente aprieto el botón E de expulsión que está aquí en la parte derecha o en la parte de arriba y ahí el volumen del líquido sale por otro lado tenemos eh, el trípode, un tipo de dispositivo eh, o de material de laboratorio de tres patas que nos permiten organizar eh, esquemas de calentamiento Aquí encima del trípode, por lo general, yo coloco una plancha de calentamiento o un triángulo de porcelana, coloco luego encima el matraz de fondo plano, el meyer o el beaker o el tipo de dispositivo que yo quiero calentar y esto lo coloco bajo una llama de un mechero de Bunsen o un mechero de alcohol. Esto va a permitir que se caliente y esto simplemente es un montaje para reacciones que involucran calentamiento. En la parte de la derecha, tenemos un soporte universal. Este soporte universal hace las partes la parte del trípode, pero eh, me permite realizar un montaje más complejo. En el laboratorio, en los laboratorios de química de la Universidad del Atlántico, los soportes universales están dentro del laboratorio. Están casi siempre por el lado del tablero. Ustedes lo requieren, van y lo toman de allí. Si requieren más, van a otro laboratorio que esté vacío o que no lo estén utilizando y los piden prestado. El soporte universal, como les comentaba, es o sea, un soporte que me permite experimentar o me permite realizar varios montajes a la vez. En este caso, este soporte que está aquí tiene diferentes llaves o diferentes eh, nueces para sostener diferentes materiales de laboratorio. Por último, tenemos entonces la gradilla o soporte de tubos de ensayo. Esta gradilla, las que tenemos en la universidad, algunas son de metal, otras son de madera. Eh, en estas, nosotros introducimos los tubos de ensayo acá. Si queremos tener un control, los marcamos, los etiquetamos, y una vez los hayamos lavado, limpiado y de alguna manera secado, los colocamos al revés, aquí en estos... En estas altas verticales que tiene la gradilla, ahí colocamos los tubos de ensayo alrededor. Y acá colocamos los que estemos utilizando. Un tipo de organizador de tubos de ensayo. A ver qué más les puedo contar, que tengo por acá. ¿Qué tipo de material de laboratorio comenté, de los que les comenté acá no conocían ustedes? tomó esta clase va a estar grabada y ahí se las se las compartiré después Profe, yo, o sea la mayoría ya la ya no algunos bueno sí si la mayoría ya los había visto pues en primer semestre en la experiencia del laboratorio siempre se da para conocer bastante bastantes implementos y tal pero habían como como tres o cuatro que no había conocido del resto sí Sí, bueno, como yo les comenté, creo que por ahí el 98% de los que les iba a mostrar acá a ustedes lo hayan visto, lo hayan utilizado. Espero que lo de la bureta lo hayan entendido, no sé si me expliqué bien, pero en laboratorio es que se, se explica de mejor manera. Ah, sí. Es como decía, está en es la mano, eh, sí. si ustedes son derechos, van a colocar la bureta con la llave de paso hacia la derecha. Pasan la mano izquierda por detrás, agarran la llave de paso y la, llave, y la mano derecha va a estar... Eh, agitando constantemente el enmayer. Si son zurdos o son izquierdos, van a colocar la llave mirando hacia la izquierda, pasan su mano derecha, que sería la mano menos hábil, por detrás de la bureta, esa es en la que van a operar la llave, con la que van a operar la llave, y la mano izquierda, que es la más hábil, es la que van a estar eh, agitando. Entonces, como les decía, la clase de hoy relativamente corta. Eh, hay varios materiales que yo he montado en el Classroom. Este Classroom es diferente al que estaba antes, porque este sí es con correo institucional. Entonces, hay un video de introducción de materiales de laboratorio. Allí va, les hablan de, además de los materiales de laboratorio, ciertas medidas como certidumbre y esas cosas. Eh, hay una nueva tarea que es conociendo manejo de materiales de laboratorio. Y está el material que es esta charla en, en PowerPoint montada allí. Una vez codifique el video lo subiré. Esta tarea que está ahí montada conociendo un material de laboratorio consta de lo siguiente. Cada uno va a tener un archivo de texto. Un o sea, archivo de Word. El cual van a trabajar ahí cada uno de ustedes. Además de eso, la tarea consta de un archivo PDF. Si ustedes se van acá donde dice instrucciones hay un archivo PDF que se llama Materiales de Laboratorio. Ustedes van a abrir ese archivo PDF Materiales de Laboratorio y lo van a leer. Son, eh, es un archivo similar al de la clase pasada. Ahí está más o menos lo que ustedes van a ver. Esto se quedó pegado. Listo, un archivo. Una pregunta. Lo que pasó es que... Disculpe. Lo que pasa es que para la, para la clase anterior, bueno, el martes pasado, usted dejó como una, una tipo de encuesta, un tipo encuesta, un tallercito que había que resolver. Este, pero yo intenté ingresar y me decía que usted tenía que darme permiso para yo poder ingresar. Sí, como ese... Ese Classroom fue creado con una cuenta que estaba fuera del dominio de la universidad, por eso no me dejaba invitarlo a todos. Entonces, este que yo creo ahora es el nuevo Classroom que sí está dentro del dominio de la universidad, por ende, ahí ustedes creo que ya recibieron la invitación. Y ahí tienen todas las opciones de editar y de colaborar en este, en este Classroom. Así que no van a tener inconvenientes con este. Entonces, como les decía, este Classroom consta, o esta tarea, perdón, consta de unas instrucciones que son este archivo que se llama material de laboratorio que es similar a de la clase pasada, y al final tiene unas preguntas, pero las preguntas no las van a responder en un archivo y enviármelas, sino que las van a responder aquí, en este archivo de Google Docs, que dice eh, documentos de materiales de laboratorio. Ustedes lo abren, cada uno va a tener su propio archivo Google Docs, y lo que van a hacer ahí es editar, donde dice responde aquí las preguntas, ahí es que van a responder las preguntas. Si esto carga, listo. Estas son las mismas preguntas que están en el archivo PDF, que está allá. Son inclusive más preguntas. Esto es lo que ustedes van a editar. Una vez editado, ustedes le dan enviar o guardan y le dan enviar y me llega a mí la notificación de que ustedes terminaron o culminaron el, la actividad. Ah, ahí donde están los cositos amarillos. Si ustedes lo van a editar, le van a dar doble clic. En cada uno de ustedes le van a dar doble clic y ahí van a escribir la respuesta. Eso, esta tarea está dicha para o está establecida para el próximo martes.